Hola. Hola. Uy, solcito Qué lindo día oh, Una cosa que tengo que aclarar Porque ayer en el video que hice eh, No quería decir que se fue ya el frío Estamos ahora a menos 11 Pero no hay vientito y tampoco quiere decir que no venga la semana que viene algo así más de frío pero el tema fue que el frío extremo parece que ya se fue entonces vamos a disfrutar así que bienvenidos a este vlog número 96 en este hermoso día tranquilo vamos. aprovechamos que está a 2 grados bajo cero Vamos a dar una vuelta. Vamos a ir con Luca a la placita. Aprovechemos. Olvidé de ponerle los pantalones para la nieve. Como verás, a él no le importa mucho. A la que sí le va a importar va a ser la mamá cuando vea este video. porque me va a cagar a pedo? Y me va a decir, ¿por qué no le pusiste... En inglés también. Why didn't put the snow pants? ¿Por qué no le pusiste los pantalones para el de Marcelo, Marcelo Cello? Mira qué contento que está. De este parque no? así se veía en verano y así se veía en otoño y así como se ve ahora en invierno Así es, estamos a 2 grados bajo cero, no sé si se ve. Yo no veo nada por el sol. Así que aprovechamos con Luca a venir al parque un ratito, tomar un poco de aire fresco. Porque que nosotros íbamos en Rosario quedaba en la Prida y Pellegrini, había una calecita y con la sortija, así, sacaba la sortija y te daban otra vuelta. ¿Qué es lo que más te gusta del parque, Luca? Swings. Swings? Ah, estas. Las hamacas. <risa> lo que te decía es que el cuerpo se acostumbra al frío, es porque es así, no te queda de otra parte, si realmente lo querés. Así que por eso hace mucho que yo te voy diciendo que trato de salir, por ejemplo, sin la campera grande o en jeans, para que mi cuerpo se acostumbre. Y te termino acostumbrando, como todo. Y con respecto a los nenes o nenas, como siempre te digo, tus hijos, son los que más se acostumbran. Luca nació en Playa del Carmen, nació en el Caribe. Es un bebé caribeño. <risa> y desde que llegamos, este es el segundo invierno que pasa él y solamente cuando fue el día, te acuerdas que fue el día que hubo menos 47 grados de, de sensación térmica, estuvo él un rato afuera y fue el único día que me mencionó que tenía un poquito de frío pero todos los otros días juega en la nieve, no le importa nada ¿verdad? Realidad. así que como siempre te digo, si uno de tus miedos es que cómo van a sentirte tus hijos eso es de lo único que no tenés que preocuparte. Lo que te decía del clima raro es, por ejemplo, mira, esto fue el año pasado. El año pasado estaba a menos 29, justo el 18 de febrero. Ahora estamos a 20 grados de diferencia, entonces por eso es algo un poquito raro, se disfruta. Pero es un poquito raro porque estaba acostumbrado en invierno en esta época a hacer bastante frío. Y llegamos a casita. Por fin. Así que ahora sí en casita una chocolatada caliente. Con estas bolitas de Cake Affair. No me están pagando, pero como me gustaron. Que son estas bolitas que le ponen chocolate caliente y se derriten y se hacen chocolatadas. Como no tengo una taza grande, lo voy a hacer en un bol. Así que para que veas cómo queda. terminamos con este blog, nos vemos el lunes para otro blog, 8 de la mañana hora argentina, acá en mi canal de YouTube, acordate, seguime en Instagram, si querés compartir mi canal mis videos, te invito a hacerlo me ayudaría mucho, gracias por suscribirte buen fin de semana para todos pasala bien, avanti antes y avanti siempre, nos vemos que estés bien